Cuando compartes tu fail de un demon Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Y alguien de la comunidad te apoya con consejos para no morir ¡MACACO! Buen Jorge Curioso se pierde en Brasil Este compa ya está muerto no no le han avisado ¿Alguien me presta su gato? Es que quiero fallar y ya me urge Madres es que pedo Me pica el agujerito del pito Oh my gosh <risa> No, no, no No, no, no, no bueno, tu amigo tiene la APK con todo desbloqueado. otro Miren lo que hice. Hitler estaría muy orgulloso de mí. ¿Sí? Cuando subes tu nivel y te das autolike. Hola, señor Turner. Soy yo, el señor Turner. La 2.2 todavía no sale. Cuando eres de los men's que se burlan por la caída de YouTube, Facebook, Instagram... But, recuerdas que tú juegas geometrías que se cae a cada rato. Te das cuenta, chavo. Todo lo tenían preparado de antemano. Cuando entras a ver si ya leyeron estrellas de alto nivel. Soy un hombre ocupado. Boot no tiene ni una descarga. ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. ¿Qué he hecho? ¿Es porque soy negro? ¿Es porque soy sexy? No puedo evitar ser sexy. Me sale solo. I believe in Hola, mi amor. ¿Estás jugando geometría solo? Sí. <risa> ¿Por qué hago esta mierda? ¿Por qué? Cuento ¡Oh, ¡No, amigo, pierde en el final de un demon que practicó por un mes. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Oye, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó, amor? Anoche en la fiesta a la que fui, me besé a un chico. Yo de verdad lo lamento. Ese día algo cambió dentro de Lotsu. No te preocupes. ¿What? Yo hice algo peor. ¿Qué? Le di safe en vez de load.